Bienvenidos a la segunda temporada de Yuna y Rono Yo soy Yuna Y yo soy Rono Y el tema del día de hoy es Ventajas de tener una pareja otaku Una cosa más antes de empezar Solo quiero aclarar que esta segunda temporada Viene cargada de muchísimo nuevo contenido Vamos a tener invitados Vamos a tener paseos Vamos a tener trapitos Va a haber de todo Así que les conviene verla todo. Y ahora sí para empezar con el video Últimamente hemos visto muchísimo material en contra de los obstáculos y lo feo que es tenerlos como pareja. Así que el día de hoy decidimos salir a defenderlos a todos y cada uno de ellos, incluyéndonos a nosotros, a decirles cuáles son las ventajas de tener un novio así. Punto número uno. Somos creativos. A la hora de hacer detalles a nuestras parejas después de consumir tanto anime, buscamos siempre hacer algo que nos salga del cocoro. Por eso hacemos menciones de cartas, canciones o salidas a comidas que sean tradicionalmente la de nuestros gustos. Aunque el verdadero motivo de este es que el 100% de los otakus estamos en la quiebra. Otro de los motivos es que los otakus tienen buenos gustos musicales. Todos sabemos que actualmente hay un montón de géneros de bueno, material, bueno. como el trap que son muy populares y muchísima gente los escucha que es una posibilidad muy grande que tu crush también lo haga. En cambio, nunca, pero nunca vas a ver a un otaku escuchando esto. Podrá gustarnos el K-pop, podrá gustarnos el J-Rock, pero, pero nunca el trap. Así que es una ventaja aún. Bueno. El tercer punto de esta lista son los sentimientos sinceros, porque aquí cambiamos a los personajes 2D por la realidad del 4 Toda nuestra vida enamorándonos de personajes ficticios A la hora de que llegue alguien ya real de carne y hueso <ríe> Lo sentimos más Por eso nuestros sentimientos van a ser reales y sinceros Aunque tengo que aclarar de que no los vamos a amar tanto como nuestros personajes 2D ¿Ya ven? Tengo que ser sincera En el cuarto de los puntos tenemos uno bastante picante No, ahí me sentí como en el porción son En el cuarto de los puntos tenemos uno bastante fogoso si bien los otakus han pasado toda su vida viendo anime También han visto algo muy conocido llamado hentai Así que entonces lo que pueden hacer en vez de quejarse es aprovechar que los otakus se ponen frikis en la cama Si quieren que los vistan de alguna forma a la hora del acto sexual, búsquense en un novio otaku Si quieren que les digan onichan a la hora del sexo, búsquense en una novia otaku <tose> Puntos es que sus más oscuras y profundas fantasías sexuales pueden ser cumplidas por un, o una, o tan. En nuestra quinta posición están las chicas Fuyoshis. Aunque en realidad esto no es ningún motivo positivo, pero lo vamos Ya ley de todas las puyoshis En el punto número 6 vamos a seguir con esta línea de temas porque vamos a hablar de los husbandos y de las waifus No hay que ponerse celoso, no hay que enojarse, más bien hay que aprovecharse de eso, sorprendan a su pareja con un cosplay del hostbando o de la waifu y lo van a hacer muy feliz, solo relaciones saludables Ya, para ir llegando al final Después de tanto tiempo de estar comiendo solos, uh, este tipo de personas adquieren un gusto por la comida asiática. Porque una pareja taco no te va a llevar al McDonald's a engordar. Y tampoco te va a llevar a Taco Bell a que te dé diarrea. Ya para terminar Codomo les pedimos que por favor compartan este video ya que uno no sabe, tal vez alguna persona está esperando para tomar esa decisión final, le gane el otaku, así que esto podría ser la motivación que ocupa. Y nos vemos a la próxima. Ya se quedó. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita porque eso nos ayuda. Si se nos escapa algún otro motivo por el cual creen que uno debería tener una pareja otaku, por favor háganoslo saber en las zonas de comentarios.